Es pues la gracia de, de los juegos en el blockchain bueno, y, y off-chain también, suceden en, en muchos juegos, sucede en Steam, por ejemplo, ¿no? Con las cajas y todo esto. Pero nosotros nos vamos a enfocar al principio en FIS. Es decir, tienes unos assets, tienes unos jugadores, hay jugadores mejores, jugadores peores, hay ojeadores, ojeadores mejores, ojeadores peores, y la gente los transacciona. Cada vez que la gente los transacciona, que los intercambia, ya sea por pues por un token, por dinero, por lo que sea, nosotros nos vamos a llevar un porcentaje, digamos, como operadores del mercado. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti de Product Hackers y esta semana tengo conmigo a Alex Fiestas, cofundador y CTO de Champion Games, el, un estudio de Gaming Web 3, esto es novedoso, esto nos contará porque esto es como muy nuevo, que han creado un juego que se llama Metasoccer, que es un juego play to earn que conecta el fútbol con la blockchain y bueno, maravilloso. Hablamos antes de empezar a grabar como el PC fútbol pero en el mundo de la Web 3 para delatar un poquito que los que estamos aquí ya peinamos canas. Bienvenido Alex. Muchas gracias. Nada, muchas ganas de, de saber todo lo que estáis haciendo. Mola mucho que desde España volvamos a hacer cosas muy innovadoras en el mundo de los juegos del fútbol. Eh, y para sacarle todo el juego, tengo conmigo también a Rubén Mancera, que es nuestro jefe de, de marketing en Product Hackers, porque aparte también es otro apasionado de la Web3. Bienvenido, bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Estoy en mi salsa, ¿eh? combinando Growth con Web3. Vamos, encantado. Gracias, Alex, por estar aquí. Y gracias, Corti, aquí. por invitarme. No, venimos en modo fans aquí a, a hablar con, con Alex de, de todo esto. Alex, antes de empezar y meternos en MetaSocket, quería preguntarte un poco por tu, por tu historia, porque viendo un poco tu perfil, fuiste uno de los fundadores de iOS y digo, vaya, Leñez, o sea, estuvo como en el auge de la web 2, por decirlo de alguna forma, de estos proyectos más innovadores y ahora también se mete en el auge de la web 3 a hacer algo muy innovador. Cuéntanos un poquito sobre tus primeros pasos iOS y un poco esa experiencia profesional. Vale, a ver, um, os cuento un poco la historia de iOS, que es, es interesante. Yo por aquel entonces estaba junto con un compañero indagando, bueno, la, la seguridad y la ciberseguridad por aquellos entonces en aquel internet, era mucho más... Uh, vamos a, llamar, a llamarle débil que hoy en día, ¿no? Entonces nosotros éramos dos chavalicos, tocando por aquí tocando por allá, descubrimos a iOS, le encontramos pues unos cuantos agujeros de seguridad, a la primera versión y ahí un poco decidimos que somos buenos o malos uh, atacamos y dejamos un mensajito de I've been here ¿no? típico o, o hablamos con ellos y como eran de dueles a Monserrat al lado de Barcelona pues decidimos ir a hablar con ellos y echarles una mano y a partir de ir un poco ahí pues esto se yo ahí tenía 18 años y nos cayeron muy bien a Mark que es el CEO de, de Champion Games Pau etcétera y dijimos bueno ¿qué hacemos? este proyecto mola el Pau es un crack del marketing, que eso está a tope ¿qué hacemos con nuestras vidas? y ahí tuvimos que tomar la decisión, bastantes, de hecho todos eh, si seguir un poco con carrera universitaria, que era hacia donde íbamos o, o, o hacer una startup, y ahí pues saltamos un poco al, al ruedo y dijimos, bueno, vamos a montar y vamos a ver qué pasa, si aplazamos la uni dos o tres años, no pasa nada bueno, pues tengo 35, aquello fue con 18, la uni se sigue aplazando de momento. <risa> Hay veces que, que se me cruza por la cabeza, pero bueno, ya ha sido encarrilar una detrás de otra, al final y al cabo. Entonces, un poco el, el, el bichito de las tres startups me picó a los 18 y de allí, pues hasta ahora, un poco encadeando una con otra. Yo con es salgo con 21, vuelvo a los 24 a la empresa, cuando Telefónica la adquiere... Eh, luego llego a ser CTO de IOS digamos adquirido por Telefónica, luego Telefónica decide bueno, por motivos varios cerrar el proyecto y montamos otra startup con unos compañeros una especie de spin-off centrada en la inteligencia artificial y bueno ahí pues vamos pivotando lo típico al final no, no llega mucho a nada y después de dos de startups entre IOS y Champion Games pues yo estaba tomándome un año sabático y, y me duró un mes entonces al mes Mark me pica la puerta, me dice, hostia tío, échame una mano, que vamos a invertir en marketing, tengo miedo que los servidores no me aguanten, lo típico. No, no es lo mismo tener 100.000 usuarios más o menos que un pico de 100.000 usuarios producido por un, por un influencer top. Y nada, y pues empiezo a entrar en Champion Games, que por aquel entonces se llamaba Three Match Games. Y a partir de ahí pues empiezo a relacionarme y me empiezo a enamorar la empresa, la manera de hacer las cosas, el B2C, que en, aquel, en las otras dos startups era más B2B y servicios a empresas. Es como un, un flow diferente, ¿no? Y ahí estoy era una empresa, una aplicación con decenas de miles de usuarios y bueno, pues de ahí estoy hace cuatro años y de estos cuatro años pues hasta ahora. Bueno, me he muchos bueno. pasos, ¿eh? pero tampoco os quiero aburrir. No, pero ya, ya, ya da, da pie a, a entender un poquito tu, tu background. Desde luego, inquieto eres. <ríe> Queda clarísimo lo que has estado persiguiendo. Hay siempre eh, proyectos. Eh, ahora en Champion Games, eh, Metasoccer no es vuestro primer juego. Tenéis, de hecho, que yo sepa, otro juego de, de fútbol. Cuéntanos si quieres un poquito la concepción de Champion Games, cómo os definís y luego ya nos lo llamamos a Metasoccer, concretamente, qué es Metasoccer. Vale, nosotros nos definimos como un estudio de, de juegos, de, de entretenimiento, si lo preferís, y no nos cerramos la puerta a nada. En nuestro ADN llevamos el fútbol, bueno, pues todos somos nacidos en España y fútbol es deporte ray aquí, ¿no? Y, y un poco siempre estamos dándole vueltas, sobre todo, cómo hacer que la, que la gente tenga una experiencia bonita y que pase un buen rato. Al fin y al cabo, el entretenimiento es eso, ¿no? Compites. Todos tenemos unas horas de tiempo libre y compites para, para entrar en esas horas. Y, y bueno, tenemos dos productos muy, muy diferentes. La temática común es el fútbol. Uno es un Fantasy League, es otro rollo, y este pues es un PC Fútbol, como has dicho. ¿no? Es un fútbol manager como Top Eleven o, o el modo de FIFA, el Carrier Mode, etc. Son dos, dos historias muy diferentes y lo conductor es el fútbol y también que son juegos que no son videojuegos, no hay un componente 3D de momento, no hay un componente de 3D, ni, ni incluso 2D, son más, pues bueno, pues como el PC Fútbol, ¿no? que podrías jugar los partidos o no, pues es un poco lo mismo. En el mundo del fantasy, los partidos se juegan en la vida real. Y tú lo que haces es, la gracia es estar mucho al día de cómo, de cómo está la liga para tomar las decisiones correctas y picarte con tus amigos. y se, se suele jugar en grupos de unas 10, 15 personas, que la gente se conoce y, bueno, hay un, ese tipo de rollo. Y luego que no. que es totalmente un mundo paralelo, la famosa palabra metaverso, bla, bla, bla, buzzwords everywhere. Y un poco la idea es que es un mundo alternativo donde hay jugadores que no parecen, o sea, no son como de la vida real y simula, la idea es simular la vida real tan bien como podamos y la idea es simularlo todo, es decir, los problemas del de el presidente del club como los problemas del entrenador como los problemas de que un jugador top se te lesione a manejar, bueno, de nuevo tirando el pez de fútbol para los que tenemos canas, como has dicho ¿no? a gestionar el merchandising, la idea es ir por allí y ir poco a poco reimplementando pues, esa experiencia de mundo real, pero bueno, en algo online, en algo digital, que le llaman metaverso a esto ahora. Qué bueno, Alex. Eh, la, la de horas que pasaba yo jugando al, al PC Fútbol, al FIFA, a, a incluso un juego que sacó Marca, no sé si te acordarás, que iba con puntuaciones reales de cómo jugaban los jugadores, que estaban en la última página. Me acuerdo mm -hmm. que me juntaba con los amigos para ver las puntuaciones de nuestro equipo. Eh, o sea unís tres un conceptos que me parecen brutales por, por el tamaño de mercado que es el gaming, no, eh, el fútbol y, y las apuestas porque también puedes ganar dinero es un juego play-to-earn, no. Eh, a priori el nicho que tenéis es gigantesco, pero se le une un componente que es la Web3 que te acota un poco porque no todo el mundo eh, tiene conocimiento de lo que es la Web3, la blockchain, lo que es un NFT, cómo funciona y cómo se puede usar. Eh, sé que tenéis la MetaSoccer Academy, pero ¿cómo ha sido ese Product Market Fit, ese encaje entre que, que la gente no conoce mucho todo este mundo y luego que tienen son fanáticos ¿no? de, de estas tres cosas? ¿no? Cuéntame un poquito. Vale, una. ahora te contesto una pequeña puntualización. Aquí me, me, me sale el, el, <risa> el, el técnico que llevo adentro. Ser un juego play to air no quiere decir apuestas. Hay muchas maneras... En la, en la que nuestros usuarios van a poder de alguna manera ganar dinero. Eh, las apuestas es algo que está bastante, de hecho, lejos en el roadmap y, y ya veremos si las hacemos nosotros o si la gente las empieza a hacer sin, sin preguntarnos. Tenemos una comunidad brutal de gente haciendo cosas y quizás lo hacen entre ellos. ¿no? Entonces, las apuestas es una cosa que está ahí, está en el modelo de negocio, está en nuestro pitch, pero hay muchas otras maneras. ¿no? Entonces, play to earn... Eh, no quiere decir apuestas. Y luego en lo que comentas, nosotros vemos web 3, blockchain, etcétera, de la misma manera que las aplicaciones web 2 ven su servidor de base de datos. Un usuario no tiene que saber que tú utilizas MySQL, PostgreSQL o lo que sea. Al fin y al cabo es una herramienta, es, es un medio para llegar a un fin y los usuarios no deberían de, de exponerse a todo esto. El estado del arte actualmente, bueno, ya se empieza a acercar ahí y poco a poco vamos teniendo una experiencia de usuario con menos fricción, ¿no? Es como si para entrar al Gmail le preguntases al usuario, vale, ¿y en qué shard de la base de datos quieres guardar tus datos? Ah, no, esto no, no tiene ningún sentido. El, la Web3 va hacia allí y ya hay experiencias de usuarios de experiencia de usuario, perdón, que tiene una fricción muy baja. Un ejemplo es Sorrer, que es un fantasy game el, con, en Ethereum y Allí tú como usuario sí que sabes que tienes algo llamado wallet, que tiene una contraseña propia y que esa contraseña es muy importante porque ahí están tus assets y tu dinero. Pero más allá de ahí, tú no sabes nada más. Entonces, pues un poco la idea es ir hacia allí. ¿Dónde estamos ahora? Ahora hemos utilizado el hecho de ser un juego web 3 para penetrar el mercado, para hacer ruido, para ganar fondos, obviamente. Y ahora mismo la experiencia del usuario sí que requiere que sepas de blockchain. Pero vaya, el camino está claro. Hacia, hacia cómo rebajar esta fracción y cómo tener una experiencia igual de buena que cualquier otro juego free to play, el camino está marcado, está claro, y ahí, bueno, hemos de ir, hemos de ir hacia allí. Eh, mola mucho. Eh, ya has dicho un poquito que hay distintas formas de, de, de monetizar, ¿no? De, de tener un modelo de negocio alrededor de un juego play to earn. Cuéntanos un poquito sobre esto. ¿Cuál, ¿Cuál es el modelo de negocio, por lo general, de los juegos play to earn y en concreto vuestro? ¿Por qué vais a apostar al principio?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 Cada vez que la gente los transacciona, que los intercambia, ya sea por, pues, por un token, por dinero, por lo que sea, nosotros nos vamos a llevar un porcentaje, digamos, como operadores del mercado. Esta es la, la primera que ya está y ya funciona y lleva funcionando ya unos cuantos meses. Luego, el, a partir de aquí, se abren infinitas posibilidades. Tenemos pues, más fees everywhere, tenemos assets. Por ejemplo, imaginaros que tienes que entrenar a un jugador, ¿no? dependiendo cómo sea tu ciudad deportiva, dependiendo cómo sean tus instalaciones, dependiendo cómo sean tus gimnasios, serás más o menos eficiente entrenando a ese, a ese jugador. Entonces aquí es una manera de nosotros empezar a vender estos assets. Uh, una particularidad por eso del, del mundo blockchain es que el creador del juego intenta crear cuantos menos assets posible. La gracia es que sean nuestros usuarios los que vayan creando los recursos. Y esa es otra manera de nosotros a través de FI y nuestros usuarios ganan dinero creando estos, estos recursos. Por ejemplo, el, nosotros tenemos un, un, un asset principal que se llama el Scout, es un ojeador. Y este ojeador, cuando empezamos el juego, nosotros creamos, aún no los hemos puesto todos en el mercado, digamos, pero hemos creado... 4.500 ojeadores, algo por ahí. Por ahí 4.200, ya, ya no me acuerdo los números, me bailan bastante. Pero unos 4.000. De estos hemos vendido X, que creo que son unos 3.000 o algo así. Quizá la cifra, quizás son 1.000 y luego viene a y me mete una colleja. vale, Pero hemos vendido X. Y, y ya está. Esto es la venta directa que hemos hecho nosotros. A partir de ahí, los jugadores, los miles de jugadores que tenemos ahora, han sido creados por la comunidad, 100%. Y luego los puedes creártelos para ti o los puedes crear... Y los puedes vender. Básicamente, más que crear, tú vas al ojeador y un poco el rol, el lore de esto es: le dices al ojeador, ves a buscar jugadores. El jugador se va de viaje y vuelve a los X días diciendo, mira, he encontrado estos 10 jugadores. Y luego estos jugadores, pues eso los vendes. A la hora de vender, nosotros nos llevamos un, una fee Entonces tienes por ahí. Luego tenemos otra sección más adelante que será sponsorships como la vida real es decir tú tienes un equipo top tienes un equipo que está en la primera división tienes los mejores managers a, ya sea a sueldo eres tú mismo y esos partidos los va a ver la gente esos assets los va a ver mucha gente entonces la idea es que tú puedas sponsorizar las camisetas etcétera un poco como la vida real y, y luego pues betting que es similar un poco desestructurado os recuerdo que soy el cto entonces mi, primer, mi primera batalla, o sea, mi, mi visión es aquí a final de año. <risa> Ahora estamos en esa, en esa curva de, de crecimiento, entonces... Pero bueno, más o menos estos son los pasos. Qué bueno. Eh, lanzasteis vuestro, vuestro token, ¿no? O digamos vuestra propia moneda dentro del juego, MSU se llama, ¿no? Uh -huh. eh, quería preguntaros, pues bueno, ¿cómo fue...? Eh, esa adopción por parte del público de la moneda, eh, a la hora de lanzarlo también, eh, o sea, bueno, iba asociado con, con un token, ¿no? ¿Cómo fue la captación de fondos para, para lanzar ese token? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo se ha aportado la CNMV? Si habéis trabajado con ello, porque no tengo todavía buenas referencias de, pues, el proceso es complejo, ¿no? Están eh, aprendiendo sobre la marcha también un poco. Y, y bueno, y luego también... En ese lanzamiento, ¿cómo ha, qué, qué, ¿qué influencia ha tenido trabajar con algunos youtubers y streamers como Willy Rex o eh, bueno, o alguno más que sé que tenéis vosotros en cartera? ¿no? Vale. Uh, bien, empecemos con, con el token. Uh, si me olvido alguna de las preguntas, me lo dices. Eh, eh, en el criptomundo tú tienes la posibilidad de acuñar tu propia moneda, una moneda virtual, y puedes acuñar tanto como quieras. Pero realmente no. Es decir, si tú no haces bien tu trabajo, si no haces bien lo que se llaman las tokenomics, vas a hundir tu moneda. Es como si yo empiezo a imprimir unos papeles en mi casa y en el barrio, en vez de usar euros, usamos estos papeles. Si de golpe yo no paro la impresora, llegará un momento que ese papel no tendrá ningún tipo de valor, ¿no? ¿Y qué valor tendrá el papel? Pues tanto valor como tú lo cambies pues, en, por euros o, bueno, en el caso de fiat sería con otros países y todas estas cosas. Entonces, el, lo primero es tener unas tokenomics sólidas y, y que la comunidad coja confianza. La comunidad es un pilar esencial. Nosotros empezamos a validar el juego antes de empezar a programarlo siquiera. Es decir, hicimos un white paper e hicimos las tokenomics y luego las hemos ido evolucionando y e iterando, obviamente pero presentamos como una propuesta, ¿no? Y una, una cosa bonita del, del Web3, que también sucede con Kickstarter, IndieGoGo y similares, es que tú tienes una validación instantánea. Tú lo publicas, creas comunidad, la gente empieza a seguirte, empieza a darte feedback. Y además suele ser gente bastante técnica, ya sean pues, economistas o, o, bueno, economistas de carrera o no, pero ya me entendéis, gente que, que ha leído mucho y te da feedback. Entonces, una vez tienes el white paper, lo que haces es es la, la... se suele hacer la ronda privada, la, la ronda pública y el, el IDO. La privada, básicamente tú al token le tienes que poner un valor y este valor es bastante arbitrario, es lo que tú creas. Bueno, esto de nuevo, realmente no tienes... no, no le puedes decir un token tuyo equivale a mil dólares porque no lo comprará a nadie. Entonces, siempre estás restringido por la economía, no es, no es algo que vaya al tuntum y que hagas tú lo que quieras. Entonces ahí pues salimos a... 0.25 esto ya hace seis meses que es como dos vidas para mí ¿eh? entonces pero hago así entonces si dices, haces la ronda privada básicamente son grandes compradores gente que tiene muchas ganas que realmente cree que es el momento el proyecto y entonces tú le vendes el token más barato el o el intercambias el token más barato más que vender luego hicimos la public que era 0.30 y luego el precio de salida es 0.35 todo esto es la es leap of faith, es un salto de fe, es decir, tú haces los cálculos, ves cómo está la competencia, pero bueno, como levantar cualquier ronda. Al, fin, al cabo, tú cuando levantas una ronda y dices, es la valoración de tu empresa, pues dependiendo, depende del estado de la empresa, es más humo, menos humo, más confianza, vendes equipo, vendes tecnología, esto es un poco lo mismo. Al final, al cabo, en este caso era vender una propuesta. Entonces, las cantidades exactas no las tengo, esto está en el white paper, todo esto, otra cosa guay de Metasocker es que hay una transparencia brutal, lo publicamos todo, cada 15 días hacemos una charla con la comunidad, el white paper lo vamos actualizando con toda la economía del juego y saber cuánto dinero hemos levantado es tan fácil como ir a, a las wallets públicas y mirarlo, pues aquí no hay, no hay mucho secreto, entonces no es que no os lo quiera comentar, es que no recuerdo los números exactos. Pero, bueno, básicamente una parte de, del token es en privada, otras en pública y luego está la IDO. La IDO, aquí suele haber bastantes mamoneos, en nuestro caso no, porque tú abres, digamos, lo abres al público, ¿no? Quien quiera que compre. Y aquí suele haber bastante... Bueno, esto es un terreno no regulado y hay que ir con mucho cuidado. Nosotros lo que hicimos fue, en vez de delegar a un, una cosa que se llama un centralized, centralized exchange, un CEX, Coinbase, Kraken, eh, etcétera, nosotros quisimos hacerlo 100% abierto para asegurarnos que todo el mundo tuviese las mismas oportunidades. Entonces desarrollamos una cosa, que cogimos otro proyecto, uh, que se llama Token Bonding Cube, donde básicamente es como un portalito donde tú ibas, pagabas euros, por así decirlo, dólares, y te dábamos nuestro token. Ah, y bien, la verdad que fue muy bien, e hicimos, llegamos a 0.15, creo que es el old time high o 0.16, o sea, de 0.025, de 0.035 que fue la salida, a 0.14 o algo así. Y luego, pues bueno, ya se fue regulando, fue bajando, Crypto Winters y similares. Eh, la experiencia ha sido muy buena, tener, igual que es muy buena levantar, nosotros hemos hecho rondas a nivel de empresa normales, sin criptoronda Ronda, a, tenemos Encomenda con nosotros, que es un gran fondo español. Tenemos Play Ventures, que es un fondo internacional con base en Singapur y Barcelona, creo. Y, y una de las cosas que te dan es todo el conocimiento, todo el know-how, toda la experiencia que ellos traen, ¿no? sus consejeros, etc. Eh, haciendo una criptoronda es exactamente lo mismo. Al fin y al cabo, tú traes gente y, y esa gente te ayuda porque ha hecho una inversión y quieren su retorno. O sea, eso es muy sencillo. Y la, la experiencia ha sido bastante, bastante buena. Y me he olvidado las otras dos preguntas. Sí, bueno, <risa> nada. Eh, eh, ¿Qué te ha aguantado un poco el, el, la situación actual el token? ¿no? O sea, bien, eh, bien si lo comparas con, con el euro incluso. <risa> y bien si lo comparas con el resto de, de tokens digitales. ¿no? Al fin y al cabo, la crisis que se nos viene, quizás el blog se nos lleva un poco de delantera, pero parece ser que la crisis... Es, yo, yo no soy economista, ¿eh? hago, aporreo teclas y apenas programo, pero parece ser que se nos viene una crisis importante, inflación por las nubes, vaya o sea, parece que, que todo está bastante claro esta vez, ¿no? que no va a ser una sorpresa como en el 2007 y, y dentro de todo nuestro token ha aguantado bien, es decir, lo hemos ido comparando, ¿no? obviamente, veis más como cualquier empresa, lo bueno es que es muy difícil saber cómo, cuántas ventas está haciendo una aplicación rival por la Play Store. Es muy sencillo monitorizarlo en el blockchain porque todo es transparente y todo es abierto. Entonces, sí que tenemos nuestros dashboards y tal. Y muy bien, la verdad que hemos resistido bastante mejor que la competencia. Sí, sí. Me acuerdo de la otra pregunta que era eh, cómo había afectado en el lanzamiento pues, el trabajar con streamers, con influencers como Willy Rex. Eh? Sé que había incorporado también eh, algunos jugadores como Dani Carvajal, como Tomás Partey, eh, Emiliano. Tralee. Vázquez, Ronaldinho, eh, buen fichaje. Eh, bueno, coméntame qué impacto ha tenido esas colaboraciones y si, bueno, si puedes desvelar aquí, ahora que estamos nosotros tres, eh, alguna que vaya a entrar en el futuro a corto plazo. Vale, a ver, a corto plazo, bueno, os comento un poco, nosotros lanzamos justo en el, en el boom y la verdad que era formó parte de nuestra validación. Es decir, normalmente en, en Mr. Fantasy o V Manager, que es el otro juego, nuestra relación con influencers era nosotros ir, dar dinero y nos hacían un vídeo. Se ha acabado. Nos pasan leads y luego vemos estos leads, se convierten a customer, vemos el ROI, a cuánto mes. Era una cosa muy matemática, ¿no? Aquí no fue así. Aquí realmente tú como, como expones tu, tu empresa y con el, mediante el white paper, como expones todo, modelo de negocio, todo, todo está allí entonces, lo que sucedió es que muchos influencers hablaban con nosotros y nos decían de todos los proyectos, sois el que más me ha gustado quiero hacer algo con vosotros, este fue el caso con, con Willy, que es el, el más conocido, imagino fue el caso con Reven, fue el caso con muchos otros, y, y luego del cripto mundo que no son tan mainstream en, en, en España también y, y esto para nosotros fue, fue, fue uh, it was a first el, no nos habla de español, ya me disculparéis, pero era una, una primera vez, una, una ocasión, ¿qué es esto? No? Viene gente a hablar con nosotros. De golpe teníamos muchas entidades picando en nuestra puerta, clubs de fútbol profesional, a, no sé no, no, no sé si puedo mencionar nombres, pero clubes que manejan centenares de millones de golpe picando a tu puerta, marcas que picaban tu puerta y le dicen, yo no sé qué es esto del criptomundo, no sé qué es esto del metaverso, pero me gusta mucho lo que estáis haciendo. Y, y esto es porque alguien de la marca había leído nuestro white paper. No sé, no, da que pensar, ¿no? Que cuanto más te expones y cuanto más transparente es, al menos en este caso, es una anécdota, más gente nos ha venido. El, y luego, en cuanto a utilidad, de momento no estamos haciendo mucho marketing, porque queremos esperar, depende, de, depende del influencer, sí que hemos colaborado más con influencers más del cripto mundo, cripto influencers, y si luego quieres, y porque nuestra aplicación ahora mismo requiere cierto conocimiento cripto, has de tener instalada una wall, no sé qué de, bueno, es, es como una gincana, llegar a, a jugar ahora mismo cuando esta fricción la tengamos muy rebajada, cuando tengamos una experiencia mucho más parecida a un free to play normal, ahí activaremos influencers que, que son más mainstream y que no, no, no se centran solamente en el cripto mundo. y una cosa donde sí nos ha ayudado todo el mundo es en el feedback y en la validación o sea, no la validación del webpp original, sino todas las iteraciones, ideas. Uh, recuerdo en, en, el, en el caso de Willy, por ejemplo, que nos dijo, bueno, imagino que esto no, no pasa nada, nos dijo, uh, inspiraros mucho en Fortnite, lo hicieron muy bien a nivel de marketing. Todas las campañas que hicieron con influencers, el código de la tienda, etc. Uh, esto es un consejo que recuerdo, hay muchos otros, y, y normalmente no van al CTO, van, van al CEO, al CEO y a gente del producto, pero bueno, al fin y al cabo, es una empresa pequeña, lo comentamos todo, pero, pero bueno, muy, muy positivo. Y en cuanto a jugadores de fútbol, al, hay, hay, claro, hay muchísimas cosas que te da, ¿no? Cuando hicimos la presentación de Ronaldinho en la casa Seat en Barcelona, en la misma habitación teníamos periodistas de toda España. ¿Cómo, cómo, cómo organizas eso si no es con Ronaldinho? se Coincidió que además era la primera vez que Ronaldinho venía a Barcelona desde que se fue del Fútbol Club Barcelona. Y, y bueno, al, los jugadores en general tienen bastante interés. El, les, a, todos juegan a videojuegos, bueno, no sé si todos, pero todos con los que hemos colaborado tienen un interés legítimo. Juegan a videojuegos, todos juegan al a FIFA Carrier Mode, a, todos en mayor o menor medida juegan. Y, y bueno, no sé, ahí. ahí una relación bastante continua, que esto es otra cosa que antes no teníamos. ¿no? Lo que decía de los influencers anteriores, uh -huh. o sea, en mi manager tú vas, pagas, te hacen la acción comercial y ya. Aquí no, aquí es una relación mucho más continua y, y esto lo tenemos con todos, desde Ronaldinho hasta carvajal todos tenemos esta relación bastante continua. Qué bueno. Por lo que estás diciendo, yo, yo tengo esa sensación ¿no? que más allá de cripto inviernos y leches que eso pasará, pero sí como que hay un interés real, ¿no? Es decir, por ejemplo, los futbolistas, conozco muchos que tienen como un interés real en proyectos web 3, igual que en, otro, en otros mundos, pero es como un, un, un momento dulce, ¿no? Quizás este tipo de proyectos de la tecnología es suficientemente madura a lo mejor para que soporte proyectos como, como el que estáis haciendo, a lo mejor no tan madura como para que no sea mainstream y eso también le da un, un rollito. Y además, pues, pues eso, determinadas personas como que tengan capacidad de decisión Ven, o sea, están siendo capaces de ver el valor de la web 3 mucho, mucho antes. ¿Cómo, ¿Cómo sentís vosotros esto? Al... Hay como, como un yin y un yang, ¿no? Uh, por una parte, tenemos una oportunidad brutal y nosotros creemos que el hecho de que tú puedas ser dueño de esos assets, que puedas crearlos, que seas partícipe y no títere del juego, tiene mucho valor. Y luego, sí que hay un tema que no es tanto Crypto Winter, pero sí que es. Uh, como cualquier mercado nuevo, hay mucha estafa, hay, mucha, hay, mu hay muchas cosas malas. Y no o sea, eh, en, en el otro día leía que en, en Barcelona se siguen estafando a miles de personas al mes haciendo la estafa del, de, del, del, del que te viene a leer el gas. Yeah. Y esto es una cosa que aún sucede hoy en día, ¿no? Entonces, y no es que el gas o que el, el suministro de, de gas sea algo nuevo. Eh, entonces, claro, en el criptomundo se junta la, el poco conocimiento pues, de economía, etcétera, de la gente... Con, con gente malintencionada y, y bueno, hay, hay, hay algo que seguramente se relajará, seguramente pasará. Igual que pues, el timo del gas era mucho más común hace unos años y ahora no le vengas a un millennial a picarle la puerta porque ni te la va a abrir. Entonces esto pues el, bueno, cambia. El, y por otro lado pues es eso, o sea, nosotros lo vemos, lo vemos muy claro, o sea, además todos somos gamers en la empresa, yo le he echado cientos y cientos de horas al WoW al Final Fantasy o sea, ojalá hubiese habido algo así a, en el yo de 18 años que decidió parar un poco los estudios o 18 no, 16, decidió parar un poco los estudios para invertir el tiempo en Final Fantasy 11 ¿no? entonces ojalá hubiese habido algo así que me permitiese a través de mi tiempo convertirlo en un tipo de, de, de recompensa uh, entonces bueno pues es eso creamos mucha, muchísima oportunidad y, y que va a revolucionar el mundo de los juegos como fue el Free to Play y, y luego, pues bueno, hay cosas malas que con el tiempo se irán solventando. Ya se están solventando, pero bueno, cada vez más. Qué bueno. Eh, antes hemos hablado de los NFTs, ¿no? Que, que es un tema que, bueno, eh, me encanta. Eh, a ver, un NFT eh, introduce el concepto de original o de exclusivo, ¿no? En los archivos digitales. Eh, por lo tanto, eh, a los agentes de marketing nos permite hacer una cosa que nos gusta mucho, que es meter FOMO, ¿no? Eh, porque la gente, pues bueno tenga sentido de la propiedad sobre un archivo digital que antes no existía. Eh, está, todo el mundo habla de que está, es una tecnología que está al 1% de su desarrollo, que tiene mil aplicaciones más, se van abriendo nuevas cada vez, hay NFT evolutivos que van cambiando con el tiempo en función de lo que pasa afuera, o eh, booster ¿no? que, que, que te dan un empujón para hacer otras cosas y tal. Lo que quiero decir es que hay muchísimas cosas que se van a ir evolucionando tanto en la blockchain, con NFTs, como incluso en, en, en hardware. O sea, la gafas de realidad aumentada para experiencia inmersiva. ¿Cómo experimentáis vosotros eh, todo ese tipo de tecnología? Si tenéis algún tipo de procedimiento o ¿cómo probáis las cosas nuevas? ¿Cómo decidís que tiene sentido? ¿Cómo analizáis esos datos? ¿Cómo, cómo testeáis? ¿Cómo lleváis todo ese proceso? Tenemos una... En, en nuestro ciclo de desarrollo del producto, hay desarrollo de producto cualquiera, sea Web3 o no. Tienes um, Product Ideation y hay Product Execution. ¿no? Y son como dos, dos círculos. Eh, nosotros en Ideation hay una parte que le llamamos Benchmark, donde estamos, donde documentamos y donde exploramos qué hace todo el mundo. Pero todo el mundo es desde Netflix hasta nuestra competencia más directa. ¿no? Hay todo un, un gradiente. Y, obviamente, cualquier uso que se haga de tecnología blockchain en general, al, ya sea Web3, la nueva Web5 de, de Jack de, de Twitter, de to, todo esto un poco es, es ver cómo lo aplican los demás y de ahí derivarlo a tu experiencia. Al fin y al cabo, lo que hemos hecho nosotros es, nosotros sabíamos hacer juegos divertidos, vimos lo que hacía la gente en DeFi, de hecho, la, mucha parte de nuestra inspiración viene de, de Centralized Finance, no viene de otros juegos, y dijimos, hostia, tú, con lo que puedes hacer con DeFi, Imagínate aplicarlo al fantasy y luego dijimos, no, no, déjate de fantasy, imagínate aplicarlo a un manager y que tú puedas pedirle un préstamo a, a otro usuario y que sea un préstamo de una moneda de verdad, con sus intereses y todo esto programado, bla, bla, bla, no, blockchain, blockchain, blockchain, no, no voy a cerrar el pitch, pero empezamos un poco por ahí, ¿no? Volviendo a, a los NFTs, claro, los NFTs es, a nivel tecnológico, ahora tenemos una manera de bastante ya mainstream en el, te, en el que tener algo digital que es de una wallet, de hecho no es ni tuyo, no es de, a nivel matemático es de una wallet si pierdes la wallet, vete a reclamarlo, es imposible entonces, ahora lo que tenemos es eso usos que se le han dado, pues un uso claro es el del arte, no y, y aquí pues, bueno, uso especulativo, obvio también, cuando hay escasez, hay especulación no hay más, condición humana es el, lo el, que hay, el agua moja, como dicen. El, ¿Más uso que se le pueden dar? Miles. Uh, comentas cosas de marketing, cosas que estamos siguiendo muy de cerca, ¿no? Tú tienes un NFT y este NFT te permite acceder a ciertas cosas de tu influencer favorito, tener prioridad en la venta de entradas, eh, bla, bla, bla. Estas son cosas que sabemos que se están haciendo y, bueno, conocemos a mucha gente en el mundillo y estamos pensando cómo aplicarlas a Metasoccer, Nuestra idea es, el, el, no ahora, pero de aquí unos meses, bueno, meses, a ver, expectativas, empezaremos con un capítulo 2D, luego pasaremos al 3D, pero nuestra idea es tener una simulación 3D muy realista de nuestros partidos. Y la idea es que hayan estadios. Y la idea es que tú pagues a un estadio, al dueño de un estadio, para jugar en ese estadio. Ese estadio tendrá un aforamiento, eh, un aforo, como, como el mundo real. Eh, al fin y al cabo es exactamente igual. Y entonces tú tendrás de alguna manera que adquirir una entrada para ver ese partido en, en tiempo real, en, no, no en diferido. Entonces, hopefully, si todo va bien, tendremos más demanda que oferta. ¿Cómo priorizamos esa oferta? Pues según, pues ya veremos si son fan tokens o... Bueno, no sé si he contestado un poco a tu pregunta. O sea, básicamente tenemos un radar, toda la gente de la empresa, casi todos somos criptoentusiastas y en este radar vamos haciendo benchmark con todo, vamos cogiendo ideas... Y luego vamos viendo cómo aplicarlas al juego o, o las derivamos. y Un poquito de pensamiento horizontal y vemos cómo lo podríamos aplicar. Mola, mola. Eh, yo, yo me apunto a estar pendiente cuando se pueda comprar Riazor, porque quiero yo tener Riazor y luego alquilarlo ahí en, en Metasock que, que recordar el, en los tiempos del superdeport. Eh, Alex, eh, me voy a ir a tu parte. Al final, tú, tú eres el CTO de la compañía y quería también entender ¿dónde está la parte más compleja de desarrollar un proyecto sobre, sobre la Web3? Cuéntanos un poquito, porque claro, se habla mucho del negocio, pero la tecnología, aunque haya avanzado mucho, pues todavía hay un cierto desconocimiento, ¿no? es decir, de hecho, cuando buscas developers Web3, me puedo oler que, que no sea fácil encontrar gente con mucha experiencia. Bueno, buscar developers en general uh, es difícil. Eh, buscar PMs, que casi cualquier puesto que esté involucrado en la creación de producto en una startup, a, aún es algo que no es, bueno, no me gusta usar la palabra commodity para personas, pero, bueno, no, no es algo común el que, que puedas ir y, y, y montar 10 equipos en un corto periodo de tiempo. Eh, entonces, bueno, quitando lo obvio que la parte más difícil es crear equipo, como si fuese esto una aplicación web 2, uh, es, es muy difícil. O sea, encontrar gente para hacer cosas B2C, que se involucre en la calidad externa, que juzgue el trabajo que hace, que sea crítica, todo esto ya es muy difícil. En el B2B, en mi experiencia, es algo más sencillo porque los tiempos suelen ser más relajados, tienes a otra gente profesional usándolo, hay que ser B2B, tienes un poco más de margen de mejora, um, en el B2C esto se reduce bastante. Entonces ya encontrar una persona que, que le guste, que sepa de tecnología, y que además tenga este cariño por el producto, que quiera entenderlo, que quiera evolucionarlo, etcétera, esto ya es bastante complicado. Si lo más Web3, por lo tanto, tienes que aprender bastante de economía, por ejemplo, esto es algo que yo nunca, nunca había hecho más allá de algo Mateur, y el golpe entras si y tienes 50 conceptos, tenemos, a, por ejemplo, ahora ¿no? con el Crypto Winter, baja, tenemos dos to tokens nosotros, MSC y MSU, la relación que hay entre ellos, los exchanges, tienes que entender estas problemáticas por ejemplo, para entender el roadmap y para entender las prioridades y el cambio de prioridades, todo esto, ¿no? el, Más a nivel tecnológico, el mayor reto es, actualmente, la tecnología, vamos a englobarlo todo en tecnología blockchain, no permite tener ciertas experiencias. Por ejemplo, imaginaros en el PC fútbol, en el FIFA, lo que sea, le das a comenzar partida y la partida empieza a los 40 segundos. Esto es algo bastante, bueno, es un no-go, ¿no? -go, ¿no? Y aunque esto lo reduzcas bastante, nuestra idea es que tú en tiempo real puedas tomar decisiones que afecten al resultado del partido. Y el, en el momento que entras en tiempo real, uh, bueno, hay cositas que están empezando a salir, pero por lo general blockchain uh, no está ahí aún. Entonces lo que acabas es con un modelo híbrido en el que tienes la mitad de la aplicación off-chain y la otra mitad on-chain. Y tienes que sincronizarlos de alguna manera. Entonces, ¿dónde está el reto? El blockchain, al fin y al cabo, es como una base de datos que tú no controlas. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un e-commerce, y en este e-commerce un, un Amazon o no, lo que sea, y alguien te compra un producto, como tú eres el dueño de tu base de datos, vas a la base de datos de almacén, le restas una la cantidad de producto, y emites la, la factura, y es todo como, bueno, todo en tu casa. Aquí no, aquí tú no tienes control de qué hace el usuario, ni queremos tener el control. Entonces, tú no sabes, por ejemplo, qué jugador tiene qué usuario o qué ojeador, o qué... No, porque esto todo está en el blockchain. Entonces, en cualquier yo puedo estar jugando un partido, y en el momento que estoy jugando un partido, cojo y digo toma Rubén, te regalo un jugador o se lo vendo. Y esto de alguna manera lo tienes que incorporar en tu backend, ¿no? Entonces es como, tienes dos backends, de uno tienes el control, es tu aplicación, eh, backend normal web 2, pero de la otra no, y tienes que sincronizarlo. Y esto es, es bastante problemático. Ahí afecta diseño del producto, esto es problemático y ya está. Es decir, pues por ejemplo, cuando juegas un partido, en ese momento tienes que congelar de alguna manera los, los jugadores, ¿no? Y, y si luego te los venden, que eso no se refleja en ese partido y cosas así. Y luego también es difícil a nivel tecnológico, pues porque eso tienes dos aplicaciones que tienes que sincronizar de alguna manera para que todo tenga sentido y todo tenga cohesión. Y a esto le sumamos que nosotros queremos. Eh, creemos bastante en el espíritu del Web3, de descentralización, transparencia, reproducibilidad. Y estamos diseñando la aplicación de tal manera que cualquier usuario, eventualmente, esto imagino que hasta que no esté un poco más asentado no lo publicaremos, pero la idea es que cualquier usuario pueda coger toda la historia de todo lo que se ha hecho en la aplicación y comprobar que yo no he metido ahí un sí, el juego es, si el que juega es Alex, que gane siempre. Entonces, la idea es ofrecer esto, que es parte de la gracia de Web3, pero utilizando tecnologías web 2. Y bien, o sea, lo tenemos todo bastante establecido y ha sido un poquito painful al principio. Bueno, porque todo esto te evita... O sea, tú quieres estar haciendo el producto, quieres estar pintando un capítulo 2D y pensando en estrategia en inteligencia artificial y estás pensando en estas cosas. Pero bueno, ahora ya, ya es bastante cuesta abajo y, y bien. Qué bueno. Eh, siempre me ha llamado muchísimo la, la curiosidad de, de cómo podéis... Eh, Crear cierta... Eh, que, que sea de forma aleatoria los resultados de los partidos, porque la vida real es así, ¿no? O sea, no siempre el Madrid gana el 100% de los partidos, aunque tenga el mejor equipo o el Barcelona o el equipo que sea. Eh, y a eso tienes que unir, eh, porque claro, eso es lo que hace que la gente quiera seguir jugando, si no siempre habría dos ganadores y tal. Entonces... A eso tenéis que unir, supongo, que ciertas estrategias para que un poco enganchen con pequeñas cositas o, o llamadas a los otros jugadores para que sigan jugando, ¿no? Entonces, sé que es una pregunta un poco ambigua, pero ¿cómo encajáis un poco eso? La, el que sean resultado aleatorios ¿no? y que, y cómo atraéis a que los jugadores pues, sigan manteniendo, o sea, que empiezas desde cero, digámoslo así, y ahí otro equipo mucho más grande, pues que, que no se vengan abajo, ¿no? Que tengan cierta recurrencia a la hora de usar la aplicación. Vale, eh, empiezo por el final. Eh, lo del final es más bien match make, uh, matchmaking, que juego en sí. Es decir, tú cuando entras a cualquier videojuego no quieres que te toque con los pros. Uh, a mí me pasa mucho, bueno, pues yo ya soy un millennial desactualizado y viejo y cuando entro a jugar a Fortnite... Si me ponen contra cuatro niños ratas que, que te hacen mega construcciones en un momento, yo voy a dejar de jugar porque me voy a frustrar. Yo he hecho una partidita los cinco minutos libres que tengo al día y no puedo luchar contra, contra chavales que están ahí pues, seis horas al día. ¿no? Y esto es matchmaking. Y aquí tenemos el concepto de. de... Uy, me va a matar Juan Luis, que es nuestro PM. Ahora a lo mejor si la. Bueno. De, de, de la fuerza global de tu, de tu equipo y de tu current potential, o no me acuerdo ahora y un poco con esto hacemos el matchmaking al fin y al cabo es que no tengas, que un equipo no tenga el Dream Team y el otro equipo sean los jugadores de, de Unión Pop Classic o de Lulesa Montserrat, ¿no? El, esto por un lado entonces luego en cuanto a, a, a dinámica de juego, aquí hay dos cosas que, se, que están muy entrelazadas y es un reto bastante interesante y es si tú hay dos, hay dos modelos. Un modelo es que tú tienes como un reloj que va haciendo tic y cada tic se toma una decisión. Y luego tienes un modelo estadístico, o y esto ya pues, lo puedes delegar a algo de machine learning o no, que decide qué hace cada jugador, ¿no? Pasó la pelota o no. Y, y luego el problema de esto es que tienes muy poca capacidad de predicción de qué va a suceder en el equipo, en el partido. Y... Tienes poca capacidad de demostrar que no has hecho trampas. Porque son partidos muy complejos, ¿no? Imaginaros, cada pase de la pelota, o de hecho, pues habría que ver cada cuánto es este tic, pues cu cuántas decisiones se toman y pff, hacer que todo esto sea fácilmente comprobable es muy complejo. Y luego está la otra manera opuesta, que es un poco lo que hacen las, las casas apuestas similar, que están muy reguladas y tú tienes que enseñar ¿no? al regulador que no estás haciendo trampas, donde tú decides primero el resultado y luego rellenas, digamos, luego lo, lo pintas. El, tú cuando vas a un casino online y tienes la ruleta, hay un cálculo muy simple que ha decidido uh, si, si, si ganas o no, y luego lo pintan, y cuando lo pintan, pues tienes física y no sé qué, y se desacelera, pero realmente el cálculo que decide si has ganado o no es un simple. El, eso mola mucho para transparencia, reproducibilidad, auditorías, etc., pero es muy malo para la experiencia del usuario, ¿no? Porque ya todo está predeterminado. ¿para qué voy a jugar? El, el sweet spot, pues eso, está en algún punto intermedio. Al, ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Es algo que no te puedo contar aún porque estamos probando diferentes cosas. ¿Cómo funcionamos ahora? Está muy claro. Ahora decidimos el resultado en base a las habilidades de tus jugadores, decidimos las jugadas en base a las habilidades de tus jugadores y cuando juegas a un equipo contra otro... Un poco, tú lo que ves es el partido, pero el, el destino ya está echado. Ahora estamos añadiendo justo estrategias, que las sacamos esta semana o la que viene, donde ya podrás influenciar y dependiendo de la estrategia que tomes, ya tendrás, será un juego más de, de habilidad. ¿no? Y, y en paralelo estamos trabajando en la simulación 2D y tenemos como dos pruebas de concepto abiertas. Una que ha empezado con lo que os he comentado de las casas de apuesta. Empiezas, decides resultado y luego vas viendo. Y otra que ha empezado al revés, ha empezado con un libre albedrío brutal y luego pues le llamamos top to bottom y bottom to top. Entonces ese es libre albedrío es el bottom y el top es, bueno, eh, estamos ahí haciendo las dos pruebas a la vez y a ver, el cada juego es un mundo y, y nada, aprendiendo a ver cómo, cómo lo acabamos de hacer. Mola mola, y que experimentáis, ¿no? Al final es eh, no, no tener 100% claro cómo hay que hacerlo, sino tener esas dos versiones y, y probar. Eh, Alex, también te quería preguntar, al final has dicho, ¿no? Tenéis un white paper que ha tenido mucha repercusión, eh, que ha atraído a mucha gente. Desde un punto de vista de atracción de talento técnico, ¿eso os ha ayudado? ¿O, ¿O qué otro tipo de cosas hacéis? Y entiendo que tú estás involucrado para conseguir atraer talento técnico en, en ese entorno complicado. No hacemos lo suficiente, la verdad. Entonces, bueno, nos ha ayudado en algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones no. Hay gente que, que se cree muchísimo el Web3 y, y ya. Entonces, esa gente, contratarlas ha sido muy simple porque, porque es, es como... Es una cosa muy específica, no por mucho que, por ejemplo, nuestras reuniones son en inglés, etcétera, encontrar una empresa que compartes escultura, bla, bla, que vas a tener un buen fit, que además hacen exactamente esa cosa de nicho, no juegos, play to earn, web 3, que es un mercado que está muy al inicio, en esos casos contratar es muy sencillo porque te pican la puerta y casi que te, que te ruegan por entrar al, al, al equipo. El, luego también tiene el efecto adverso, hay mucha gente que esto de la web 3 y las criptomonedas, como comentaba antes, ahí no. Y esto, pues, hay, hay que comentarles, ¿no? Y mucha gente te pide explicaciones en la entrevista y te dice, vale, pero yo apuestas, no. ¿Esto cómo va? ¿Esto es un juego de apuestas, es un juego de azar o es un juego de skill? Es... ¿Qué es? Que si lo tienes que explicar y, y ver que realmente esto no es Evil Corp haciendo un sacacuartos, ¿no? Que esto es algo que por mucho que tú lo enseñes en el white paper, pues, bueno, a la gente le, le gusta escucharlo. Y luego, cosas que, que hacemos para tener un poquito más de, de outreach, pues el bueno, one on one. un LinkedIn algo sexy, ahora estamos dándole caña al Glassdoor, estoy en este podcast, a ese tipo de, de cosas. ¿Dónde, ¿Hacia dónde vamos? Nuestra idea es coger la transparencia que tenemos a la hora de hacer el producto y llevarlo también en el desarrollo. Queremos explicar la tecnología cool que estamos haciendo, queremos colaborar mucho más y publicar muchas cosas más como Open Source y ahí creemos que esto es un gran gancho. A cualquier developer le gusta tener un GitHub sexy, que se vean cómics, que se vean cosas... El, todo eso, pues, bueno, lo ideal a donde queremos llegar es que lo ofrezcamos de alguna u otra manera. Todo esto tiene sus tempos, ¿no? Ahora estamos centradísimos en sacar el juego y, y en crear equipo, que ya son dos problemas muy complejos. Y el, entonces, bueno, el hiring, al fin y al cabo, lo hemos, hemos, hemos escalado muy horizontalmente. Mucho recruiter, mucho outreach, horas y horas y horas en LinkedIn picando puerta... Bueno, como todo el mundo, creo. Creo que aquí no hay, no hay una secreta sí, de sí. momento. Eh, quería preguntarte, porque eh, sé que hay eh, bueno, muchos proyectos que intentan, o sea, se desarrollan en la web 3 eh, o en la blockchain, pero luego intentan tener aplicación en el mundo real. Eh, ¿Tenéis en vuestro roadmap alguna previsión de, de interactuación o bueno, que se conecten los dos mundos de que la gente que juegue a Metasoccer eh, tenga beneficios o para la comunidad o que pueda hacer cosas también en el, en el mundo real? Sí, como te he comentado con los ejemplos de marketing, los tenemos muy en el, en el radar y sobre todo para estos... NFTs especiales que hacemos, no, tipo Ronaldinho, Carvajal, etcétera. Al fin y al cabo, nuestros jugadores son todos generados proceduralmente y de manera transparente, etc. La única, las únicas excepciones son estos jugadores de renombre que, que, bueno, que se incorporan un poco al, al metaverso. Entonces, sí, no te puedo dar específicos porque no los tengo. Tenemos páginas y páginas de Notion llenas de ideas, las vamos priorizando, vamos hablando con, con, con estos opinion leaders y tal para ver qué quieren hacer ellos. Entonces, la idea es sí, pero lo queremos hacer, el cómo está está por ver aún. Vale, pues eh, te quería preguntar también, todos los proyectos Web3 tienen un roadmap eh, que se define súper bien al principio para luego pegarle una patada y, <risa> e ir evolucionando conforme van saliendo porque vamos, una característica común es que todos pivotan ¿no? en algún momento de su desarrollo eh, ¿Cómo habéis eh, ampliado el vuestro? ¿Alguna, ¿Algún pivot point que quieras destacar? ¿Y ¿qué podemos, de meta, de, qué podemos esperar de MetaSoccer en el futuro? Vale, a ver hemos hecho muchas ediciones eh, podéis ir a Wallpaper y, y verlas. Entonces enumerarlas todas, no. Así que hay mucho de adaptación y de repriorización según el feedback que nos da la comunidad. Esto para nosotros es, es una constante. Al, fin y al cabo es un lujo, ¿no? Trabajas directamente con el cliente, los tienes en el Discord todo el día, los tienes en el Telegram todo el día y te dan, te van dando feedback continuo. Entonces sí que hemos repriorizado muchas cosas y, y hemos cosas que para nosotros estaban, pues good enough las hemos ampliado porque así nos lo pedía la comunidad. Entonces, algo más pivotal quizás sería el, nuestro, nuestra obsesión a partir de ahora es hacer un juego divertido. Hasta ahora hemos estado haciendo bastante malabarismos con la economía, con que la gente pueda tener un, un ROI correcto y todo esto, y ahora nos estamos obsesionando con el juego. El juego tiene que ser un juego divertido. No queremos ser un juego que o se apodan click to air, ¿no? Que entras, haces unos clics, te llevas unos chavos y ya está. La idea es ser un videojuego divertido. Y esa es nuestra obsesión ahora. Y estamos priorizando todo para ser un juego divertido y bajar muchísimo la fricción. Entonces, estas son como las dos cosas. Bar de fricción es algo que imagino que el white paper no está. Porque es como un given, ¿no? Es como decir, ha de tener buena calidad. Esto es obvio. Entonces, ahora estamos trabajando mucho en eso para bajar la fricción y luego, pues, para crear un juego divertido. Un juego que, que la gente juegue y luego, si gana dinero o no, esto es otro tema, pero queremos hacer un juego divertido. Y ahora estamos muy, muy, muy, muy centrados en eso. Qué bueno. Um, una pregunta. Um, quería, quería comentarte sobre la comunidad. ¿Cómo estáis construyendo comunidad? ¿Tenéis un plan bien definido? ¿Tenéis programa de eh, embajadores o alguna.? otras acciones importantes o realmente lo habéis dejado a que sea orgánico y que crezca un poco conforme lo vaya pidiendo el proyecto. Comenta un poquillo sobre esto. Ambas cosas. Hemos tenido un crecimiento orgánico brutal, pero luego desde el principio teníamos claro que la comunidad era, era un eje central de, de un proyecto Web3. De la misma manera, de una manera muy parecida a, a cómo es cualquier otro inversor. Al fin y al cabo... El dentro de, pues, en nuestro caso, no, en a Play Ventures hay un montón de gente trabajando y, y te van ayudando, te van aconsejando. La comunidad no deja de ser como otro inversor en nuestro caso. Esto no sucede tanto en los juegos web 2, por llamarlos de alguna manera, pero en nuestro caso sí. Y desde el principio que cogimos, de hecho, yo diría que la primera contratación de Meta Soccer específica, digamos, o sea, por parte de Champion Games, pero específica para Meta Soccer fue precisamente eso: alguien que nos ayudase a gestionar, a animar la comunidad, a escucharles. Y ahora, pues, tenemos una red de moderadores, tenemos, como cualquier comunidad grande, tenemos a dos barra tres personas en el equipo que están se preocupan de la comunidad, de comunicar, de que no les falte información, de pasar cuentas con nosotros. Hacemos una cosa que se llama el locker room, donde cada 15 días, como mucho, vamos al Discord y es un ask me anything y, y que la comunidad pregunte. Entonces, bueno, sí que hay cierta ¿no? actividad para hacer crecer la comunidad y para sacarle todo el jugo. Y luego también hay el orgánico, que ha sido bastante importante. De hecho, no, no te podría decir porcentajes, pero un gran porcentaje ha sido... Hemos diseñado un buen juego, a la gente le gusta el white paper, las tokenomics también, que se lo miran mucho al principio, de, que no sea lo que se llama un rack pool ¿no? de, de montar el juego y luego te llevas el dinero. Entonces, bueno, que hubiese una empresa detrás también ayuda mucho porque muchos juegos web 3 no tienen nadie detrás y aquí ya hay una empresa, ya tenemos un juego en el mercado con cientos de miles de usuarios activos al día, bueno, todo, todo esto ha ayudado al crecimiento orgánico. Como mola. Eh, desde luego es tenerlo claro, ¿no? Tener un buen producto y luego encima apalancarte y, y darle cariño por encima a Ayuda. Alex, ya para ir yendo a la parte un poquito final, quería eh, preguntarte por tus grandes aprendizajes desde, con, desarrollando Metasoccer, ¿no? Desde, desde que habéis comenzado el proyecto, ¿cuáles son las dos, tres cosas eh, que tú has aprendido más fuertes que te llevas? Yo diría que una, una, una gran cosa es... Al, es un poco intangible, no te puedo enumerar exactamente el qué porque engloba muchas pero ha sido un, un curso intensivo de creación de equipo hace en, en diciembre éramos dos barra 3 técnicos ahora somos unos 15 la idea es acabar el año siendo unos 30 y crear desde cero una cultura que, que permita y que ayude, ¿no? que, que sume a llegar a los retos que tenemos, a las fechas inalcanzables, y lo típico que decimos todos los técnicos, a, está bastante bien. Y el, hay muchísimos detalles en medio que, que, que me llevo de aprendizaje, ¿no? De, de, pues, por ejemplo, un aprendizaje muy obvio que lo ponen en todos los manuales y nosotros no lo saltamos por las prisas. No contrates a mucha gente a la vez, que tienes uno detrás de otro. Hay que hacer el onboarding, no sé qué. Sí, bueno, tú tienes las prisas, tienes tanto tu market y, y, y dices, va, nosotros seremos diferentes. not really y ese tipo de cosas. Pues ahí hay muchísimos detalles que, que ha sido bastante aprendizaje. Y, y luego, otra gran cosa, a nivel de todo el equipo, no solo la mía, le hemos quitado mucho misticismo al Web3, que es algo que a la gente le, le da mucho respeto y sí que hay que ir con cuidado, mucha más seguridad, ese tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, al fin y sí. al cabo, es una aplicación que maneja miles de euros. Pero bueno, le, le, también... Los proyectos web 3 suelen tener unos ciclos de desarrollo muy largos. Nosotros veníamos con las pilas cargadas de web 2 para hacer un juego con Movie Manager donde hacíamos, bueno, y hacemos hoy en día pues seis, siete releases al día y, y ese tiene que ser el ritmo. Y con MetaSocker no es diferente. Con MetaSocker los usuarios pueden verlas o no, pero hacemos unas 12, 15 releases al día y sin miedo, sin miedo. Adelante, adelante, adelante. Y, y adaptar web 3 a este mundillo para, para tener este ritmo, para no tenerle miedo, ha sido bastante... Bueno, ha sido un camino de, de meses aprendiendo y e iterando. Qué bueno. Eh, 12 releases al día. Eso es, vamos, eh, continuo, ¿no? O sea, lo tenéis, integración continua, release continuo. Eh, ¿Por qué es eso? Aún, aún no. Aún hay que darle un botón, te soy sincero. Pero se le da mucho al botón. Y el por qué es, bueno, tú puedes... Al fin y al cabo, tú cuando desarrollas software, puedes tomar dos approaches, ¿no? A... El, un approach que es un acercamiento al problema que es más parecido a una fábrica de coches, por ejemplo. ¿no? Una fábrica de coches, cuando el coche sale de la fábrica ha de estar perfecto porque se está jugando la vida de las personas. No puedes no puedes dejar cabos sueltos. Entonces hay un proceso, por ejemplo, de qua brutal al durante y al final de, de una cadena de montaje de un coche. Imagino, yo nunca he trabajado en una, en una fábrica, pero vaya imagino que... Que, Esperamos. Que ese, que ese es el proceso en el que cada parte tiene su QA, cada vez que ensamblas dos partes tiene su QA y todo el producto entero tiene su cuá. y aún así se escapan cosas pero bueno, ¿no? un coche que sale de, de SEAT es un coche sólido el, o puedes utilizar un acercamiento de ese estilo o puedes, acercar un, un, o puedes hacer un acercamiento mucho más reactivo, es decir optimizando a que tu capacidad de reaccionar a los problemas sea muy pequeña y son los dos grandes approaches en desarrollo de software, uh, cada uno con su, con su iglesia y su cultura. Uh, y también pues depende, ¿no? Si estás haciendo un software para pues yo sé, para el James Webb, y uno, nice. pues eso es otro rollo, porque tu capacidad de subir ahí arriba y apretar una tuerca es, es, es jodida. Y mejor que no lo tengas que hacer. Entonces, eso es un, un rollo, en nuestro caso. Preferimos el fail fast, fail often y preferimos ser reactivos y que nuestra capacidad de arreglar problemas sea muy rápida. Y todas las decisiones de ingeniería que hemos tomado para llegar allí el, son para optimizar eso, nuestro tiempo de reacción. Los 12 deploys, pues es eso. Si tú puedes hacer un deploy una vez a la semana, habrás acumulado muchísimos cambios. Hay más posibilidades de que la líes. Si tú vas haciendo un deploy cada horita, si la lías, va a ser un trozo más pequeñito. Vuelves hacia atrás. Y ya está. Entonces, tenemos mecanismos para volver hacia atrás, tenemos mecanismos para que tú haces un deploy y le afecta un 1% de los usuarios, luego en 2, luego en 4, bla, bla, bla, uh, todo ese tipo de cosas. Al fin y al cabo, ¿vale? el es ese, es optimizar para poder reaccionar muy rápido a todo, al mercado, a los errores, a todo. Mola, mola mucho el approach. Eh, Alex, y, y a nivel más personal, ¿cómo has tenido tú que, que crecer a nivel personal para ir haciendo frente a los retos a los que te has expuesto a nivel profesional? ¿no? Porque al final, pues, pues tu carrera has llevado proyectos pues como estás ahora, ¿no? Con mucha responsabilidad y, y siempre creciente. Cada empresa es un mundo y cada empresa tiene retos diferentes porque el equipo es diferente. Y bueno. El, el crecimiento yo creo que cada vez te vas dando cuenta que hay menos constantes, hay más variables y, o al menos en mi caso, cada vez desaprendo más y cosas que yo pensaba que eran verdades absolutas porque me habían funcionado en las otras ocho empresas y haciendo de consultor y es como el one on one, de golpe en este contexto, en este equipo no funcionan y cada vez creo que tardo menos. Soy menos testa, testa, testarudo, ¿no? menos cabezón. Cada vez es un, vale, lo hemos intentado dos, tres semanas, ya está. Eh, pues aquí no funciona. Aprendamos, iteramos, retro y, y cambiamos. Entonces sí que es verdad que eso, pues bueno, muchas cosas en las que yo he sido, he presionado mucho en la empresa y, y, y, y ahora ya, pues bueno, he aprendido a, a que estas conversaciones se demoren semanas y no meses. Qué bueno. Eh, ¿y, ¿Y qué hábitos sigues en tu día a día? A ver, yo soy muy workahólico, no lo recomiendo, pero, pero sí, o sea, yo casi nunca he trabajado para terceros, lo que hace que tenga unos hábitos muy de, de autónomo, ¿no? yo, yo les llamo así, o sea, yo nunca me pongo enfermo, yo nunca cojo la baja, uh, yo, yo nunca nada, y un poco el, el hábito es empiezo a trabajar a las 7 de la mañana y acabo pues a las 8 o 10 de la noche. Y poco más. La verdad es que en los últimos seis meses no es muy saludable, soy consciente, pero al menos hasta que, hasta que metasoccer tenga cara y ojos, bueno, y hasta que aguante las ganas, pues esta es un poco la idea. Así que esto imagino que os lo contarán todos, bueno, vosotros mismos, ¿no? Como fundadores. Lo malo de ser un founder es que estás todo el día trabajando. O sea, ya no es delante del PC, pero... No sé, es muy típico, estoy con los colegas tomándolo una cerveza y me dicen, Alex, ¿qué estás? Contesta. yo, ¿qué, qué, qué? Y pues Alex estaba pensando en un problema y, bueno, no sé si responden mucho a los hábitos. No son muy saludables, la verdad, pero bueno, de momento la salud aguanta y... Es una realidad, eh. ¿no? Al final... Eh. Sí. O sea, yo, yo intento y muchas veces el, en momentos de estrés y tal he intentado decir, vale, vamos a trabajar ocho horitas vamos a desconectar, vamos a hacer intervalos de desconexión, lo intentas, pero personal, lo, lo habré hecho mal porque yo nunca he visto un output mejor, o sea, no, nunca he visto que luego soy más eficiente, yo no procrastino nunca, así que pues igual hay días que en vez de 10 horas trabajo 3, porque ese día no, no fluye, y un poco, yo a esto le llamo usar la carta de CTO, ¿no? pues ahí uso la carta de, oye, mira, hoy no, hoy no fluye, pues tengo la carta de de irme a jugar un rato al Steam Deck y, y desconectar. El, pero por lo general, cuando trabajo no procrastino y muchas de estas buenos hábitos, por lo que leo, es para que, para que las horas de trabajo sean de trabajo. Y aquí, bueno, no sé. Va, me, va mucho la aguante. persona. Claro. A, a mí ahora me ha encajado muy bien lo de las 12 releases al día, una release cada horita. Que había dicho: ¿no? ¿Habrá, ¿habrá alguna hora que lances dos? No, pues es que está Alex ahí <ríe> haciendo cosas. No, esto es un problema para los compañeros porque dentro de la cultura de empresa no tenemos una cultura de horas extra. Y esto es algo que sí que son horas muy intensas y que estamos todos muy a tope. Y siendo una empresa full remote, esto se, se ve y, y, y en comparación con otras empresas en las que, bueno, me llega feedback y tal, la nuestra sí que es una empresa donde, donde la gente trabaja entre moto, pero, pero son intensas y, y están a tope. Las horas extra es un reto, pues, porque esto que he dicho yo aplica a mí, aplica a Mark y aplica a Apache, que somos los tres socios, y no transmitir esto al equipo es importante. Al fin y al cabo, el, son, son, ¿no? yo si me quemo, me fastidio, para eso soy el socio. Uh, hay que intentar que el resto de compañeros y compañeras no se quemen y, y bueno, esto hay que gestionarlo y si te ven haciendo un commit a las 2 de la mañana, bueno, yo intento no hacerlo, o sea, ya me los guardo para la mañana siguiente y luego llegan a las 9 y ¡fum! 50 cambios, pero bueno, hay, hay que gestionarlo porque no, no es bueno que la cultura de la empresa sea, sea de echar muchas horas, de trabajar el fin de semana, no, no eso, sí que, eso sí que no. Bueno. Lo, lo entendemos. ¿eh? A mí me pasa lo mismo que, que a ti al final. Y, y si no estás pensando cosas. Y yo, yo, mi anterior empresa, alguna vez salió de un after para reiniciar las máquinas desde mi móvil. Tenía una consola. Y al final, bueno, es que lo que pasa es, es bueno es tu responsabilidad. Es la vida también que has elegido, ¿no? Porque al final, cuando eres, cuando eres socio, eliges un en cierta manera, un que tienes que tener una implicación con tu proyecto que te apasiona, que es lo que te mueve. O sea. Bueno, para acabar Alex, eh, ceteas al aire al que nos esté escuchando que prueben que si hay técnicos que nos escuchan, ¿qué hay que hacer después de escucharte? ¿Qué te gustaría que pasara? Bueno, que lo prueben que si se aburren y tienen un buen rato, el white paper es una buena lectura de, de baño <risa> para estar ahí un buen rato echándole un ojo Uh, y luego si, hay, si hay, tenemos muchísimos retos por delante no solamente, no solamente hay retos tecnológicos hay retos de pues, diseño de aplicación por ejemplo no hay de rebajar la fricción hay retos de economía hay de, de economía tanto bueno de, de la economía mundial como la economía que tenemos in game y, y los lazos que hay entre ellos uh, hay retos de, de personas uh, a nivel de people ops estamos creando un equipo nuevo y el, y la, al fin y al cabo Metasocker, pues lo empezamos en noviembre. La empresa lleva cuatro años, pero el equipo es prácticamente nuevo. Entonces hay muchísimos retos de, de People upside ahí también, etcétera Y estamos contratando Everywhere. Eh, así que, que me gustaría que sucediese? Que le echen un ojo al proyecto, que le echen un ojo al paper, que se pasen igual por Discord, Telegram, Twitter, que vean un poco el rey que hay. Y si les gusta, si les gusta el karma que tenemos, pues que, que nos envíen un correo. Y que, que hablemos, estamos hablando, con, no acabamos colaborando profesionalmente con todo el mundo, pero la comunidad la extendemos a todos lados y tenemos muchísima gente con la que hablamos, con, lo que, con la que colaboramos, aunque no sea quizás a nivel profesional o a nivel profesional, que como he dicho estamos contratando y, y es top priority, o sea, el, de aquí a final de año queremos contratar unas 15 personas y... Ya me está dando pereza. <risa> buen reto, buen reto. Nada, nada. El que nos esté escuchando, que como ha dicho Alex, nada, iros a los canales de Metasoccer, eh, contactar con, con ellos. El proyecto tiene muy buena pinta. Yo creo que es lo que, lo que decíamos antes, ¿no? El PC Fútbol Web 3, pero esta vez con, con, con tirón internacional porque os vais a comer el mundo. Así que Alex, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y también muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros por, por invitarnos. Ha sido un verdadero placer. Tengo que decir que me he leído el white paper y de los que más me ha gustado, y no porque esté delante, ¿eh? porque me he leído cada cosa infumable. El vuestro <risa> está muy bien. Eh, yo muchas yo antes pensaba que la gente lo decía para quedar bien y luego al final digo, bueno, pues no. O sea, me eh, habré leído como 25 white paper ¿eh? y es una tortura para usarla en Guantánamo, ¿eh? O sea para ponerle a la gente a leer white paper. Pero el tuyo, el vuestro, vamos, se, se, se lee fácil y, y tiene sentido. Me gusta el proyecto. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.